Calles esapolesbiano, calles esapolesbiano. <risa> Auxilio, aux, aux, aux, aux, aux. Me desmayo, aux, aux, aux, aux, aux, aux. Auxilio, me desmayo, cal, cal, cal, cal, cal. Calles calle, calle. calle esapolesbiano, calles esapolesbiano. Calle es ese lesbiano. Calle es ese sapo, lesbiano. Eh, eh, sí, sí, eh, eh, sí, sí, ¿Sí, sí, sí cierro, mimos. cierro. Eh, eh, sí, sí, eh, eh, sí, sí, cierro, cierro. Au, au, au, auxilio, me desmayo. Calle, calle, calle, calle, calle es ese sapo, lesbiano. Calle es ese sapo, lesbiano.